El exilio de elena es un ensayo de Albert Camus que mezcla de forma magistral elementos para la reflexión filosófica con una prosa clara y poética. Albert Camus es ante todo un escritor, un artesano de la palabra. Sus novelas y cuentos son técnicamente impecables. Hoy leeremos este ensayo que podríamos decir... También, El exilio de la belleza, un ensayo de entre los mejores de Albert Camis, al que ya damos comienzo y que espero que sea de tu agrado. El exilio de Elena por Albert Camis El Mediterráneo tiene un sentido trágico solar, y no es el mismo que el de las brumas. Ciertos atardeceres en el mar, al pie de las montañas, cae la noche sobre la curva perfecta de una pequeña bahía y, desde las aguas silenciosas, sube entonces una plenitud angustiada. En esos lugares se puede comprender que si los griegos han tocado la desesperación ha sido siempre a través de la belleza y de lo que tiene de opresivo. En esa dorada desdicha culmina la tragedia. Por el contrario, nuestra época ha alimentado su desesperación en la fealdad y en las convulsiones. Y por esa razón Europa sería innoble si el dolor pudiera serlo alguna vez. Nosotros hemos exiliado la belleza. Los griegos tomaron las armas por ella. Primera diferencia. Pero que viene de lejos. El pensamiento griego se ha trincherado siempre en la idea de límite. No se ha llevado nada hasta el final, ni lo sagrado ni la razón. Porque no ha negado nada, ni lo sagrado ni la razón. Lo ha repartido todo, equilibrando la sombra con la luz. Por el contrario nuestra Europa, lanzada a la conquista de la totalidad, es hija de la desmesura. ¿Niega la belleza del mismo modo que niega todo lo que no exalta. Y, aunque de diferentes maneras, no exalta más que una sola cosa, el futuro imperio de la razón. En su locura hace retroceder los límites eternos y, enseguida, oscuras eríneas se abren sobre ella y la desgarran. Diosa de la mesura, no de la venganza, Némesis, vigila. Todos cuantos traspasan el límite reciben su despiadado castigo. Los griegos que se interrogaron durante siglos acerca de lo justo, no podrían entender nada de nuestra idea de la justicia. Para ellos la equidad suponía un límite mientras que todo nuestro continente se convulsiona en busca de una justicia que pretende total? Ya en la aurora del pensamiento griego, Heráclito imaginaba que la justicia pone límites al propio universo físico. El sol rebasará sus límites y si lo hace, las eríneas, defensoras de la justicia, darán con él. Nosotros, que hemos desorbitado el universo y el espíritu, nos reímos de esa amenaza. Encendemos en un cielo ebrio los soles que queremos, pero eso no impide que los límites existan y que nosotros los sepamos. En nuestros más locos extravíos soñamos con un equilibrio que hemos dejado atrás y que ingenuamente creemos que volveremos a encontrar al final de nuestros errores. Presunción infantil y que justifica que pueblos niños, herederos de nuestras locuras, conduzca hoy en día nuestra historia. Un fragmento también atribuido a Heráclito enuncia simplemente... Presunción infantil. Regresión del progreso Y muchos siglos después del Efesio, Sócrates, ante la amenaza de una condena a muerte, no reconocía más superioridad que esta lo que ignoraba, no creía saberlo. La vida y el pensamiento más ejemplares de estos siglos concluyen con una orgullosa confesión de ignorancia. Olvidando eso, hemos olvidado nuestra nobleza. Hemos preferido el poderío que remeda a la grandeza, primero Alejandro y después los conquistadores romanos que, nuestros autores de manuales, por una incomparable bajeza de alma, nos enseñan a admirar. También nosotros hemos conquistado... Desplazado los límites, dominado el cielo y la tierra, nuestra razón se ha vaciado. Y al fin, solos, concluimos nuestro imperio en un desierto. ¿Cómo poder imaginarnos, pues, ese equilibrio superior en el que la naturaleza mantenía la historia, la belleza y el bien? y que llevaba la música de los números hasta la tragedia de la sangre? Nosotros volvemos la espalda a la naturaleza, nos avergonzamos de la belleza. Nuestras miserables tragedias arrastran un olor de oficina y de sangre que derraman tienen color de tinta. Por eso es indecente proclamar hoy que somos hijos de Grecia a menos que seamos hijos renegados. Colocando la historia en el trono de Dios, avanzamos hacia la teocracia tal como hacían aquellos a quienes los griegos llamaban bárbaros y combatieron a muerte en las aguas de Salamina. Si se quiere captar bien la diferencia, hay que volverse hacia el filósofo de nuestro ámbito que es verdadero rival de Platón. Solo la ciudad moderna, se atreva a escribir, Egel ofrece al espíritu el terreno en que puede adquirir conciencia de sí mismo. Vivimos así, pues, en el tiempo de las grandes ciudades. Deliberadamente el mundo ha sido amputado de lo que constituye su permanencia. La naturaleza, el mar, la colina, la meditación de los atardeceres. Solo hay conciencia en las calles, porque solo en las calles hay historia. Ese es el decreto. Y como consecuencia nuestras obras más significativas dan fe de esa misma elección. Desde Dostoyevsky uno busca en vano los paisajes en la gran literatura europea. La historia no explica ni el universo natural que había antes de ella ni la belleza que está por encima de ella. Ha elegido ignorarlos. Mientras que Platón lo contenía todo, el sinsentido, la razón y el mito, nuestros filósofos no contienen más que el sinsentido o la razón, porque han cerrado los ojos al resto. El topo... Medita. Fue el cristianismo el que empezó a sustituir la contemplación del mundo por la tragedia del alma. Pero al menos se refería a una naturaleza espiritual y, a través de ella, conservaba cierta seguridad. Muerto Dios no quedan más que la historia y el poder. Desde hace mucho tiempo... Todos los esfuerzos de nuestros filósofos han ido dirigidos a reemplazar la noción de naturaleza humana por la de situación y la antigua armonía por el impulso desordenado del azar o el movimiento implacable de la razón. Mientras que los griegos le marcaban a la voluntad los límites de la razón, nosotros hemos puesto como broche el impulso de la voluntad en el centro de la razón, que se ha vuelto asesina. Para los griegos, los valores eran preexistentes a toda acción y le marcaban precisamente sus límites. La filosofía moderna sitúa sus valores al final de la acción. No están, sino que se hacen, y no los conoceremos del todo más que cuando la historia concluya. Con ellos desaparecen también los límites y, como difieren las concepciones acerca de lo que aquellos habrán de ser, y como no hay lucha que, sin el freno de esos mismos valores, no se prolongue indefinidamente, hoy, los mesianismos se enfrentan y sus clamores se funden con el choque de los imperios. Según Heráclito, la desmesura es un incendio. El incendio se extiende. Deche ha sido superado. Europa no filosofa ya a martillazos, sino a cañonazos. Sin embargo, la naturaleza está siempre ahí. Opone sus cielos tranquilos y sus razones a la locura de los hombres. Hasta que también el átomo se encienda y la historia concluya con el triunfo de la razón y la agonía de la especie. Pero los griegos nunca dijeron que el límite no pudiera franquearse. Dijeron que existía y que quien osaba franquearlo era castigado sin piedad. Nada en la historia de hoy puede contradecirlos. Tanto el espíritu histórico como el artista quieren rehacer el mundo. Pero el artista, obligado por su naturaleza, conoce sus límites, cosa que el espíritu histórico desconoce. Por eso el fin de este último es la tiranía mientras que la pasión del primero es la libertad. Todos cuantos luchan hoy por la libertad, combaten el último término por la belleza. Que se entienda bien, no se trata de defender la belleza por sí misma. La belleza no puede prescindir del hombre y no daremos a nuestro tiempo su grandeza y su serenidad más que siguiéndolo en su desdicha. Nunca más volveremos a ser solitarios. Pero es igualmente cierto que el hombre tampoco puede prescindir de la belleza. Y eso es lo que nuestra época pone cara de querer ignorar. Se tensa para alcanzar el absoluto y el imperio. Quiere transfigurar el mundo antes de haberlo agotado. Ordenarlo antes de haberlo comprendido. Diga lo que diga, deserta de este mundo. Ulises puede elegir con calipso entre la inmortalidad y la tierra de la patria. Elige la tierra y, con ella, la muerte. Una grandeza tan sencilla nos resulta hoy lejana. Otros dirán que carecemos de humildad. Pero esa palabra, en cualquier caso, es ambigua. Semejantes a esos bufones de Dostoyevsky que se jactan de todo, suben a las estrellas y acaban por exhibir su miseria en el primer lugar público. A nosotros lo único que nos falta es ese orgullo del hombre que es observancia de sus límites, amor clarividente de su condición. «Odio mi época», escribía antes de su muerte Sainz Superi, por razones que no están demasiado alejadas de las que he expuesto. Pero, por perturbador que sea ese grito, viniendo precisamente de alguien como él, que amó a los hombres por lo que tienen de admirable, no vamos a apropiárnoslo, y sin embargo… ¿Qué tentador puede resultarnos en ciertos momentos darle la espalda a este mundo sombrío y descarnado? Pero esta época es la nuestra, y no podemos vivir odiándonos. Ha caído así, debajo tanto por el exceso de sus virtudes como por la grandeza de sus defectos. Lucharemos por aquella que... De sus virtudes vienen de antiguo. ¿Qué virtud? Los caballos de Patroclo lloran a su dueño muerto en la batalla. Todo se ha perdido. Pero se reanuda el combate ahora con Aquiles y la victoria llega al final. Porque la amistad acaba de ser asesinada. La amistad es una virtud la ignorancia reconocida, el rechazo del fanatismo, los límites del mundo y del hombre, el rostro amado, la belleza, en fin, ese es el terreno en el que volvemos a reunirnos con los griegos. En cierta manera, el sentido de la historia de mañana no es el que se cree. Está en la lucha entre la creación y la Inquisición, Pese al precio que hayan de pagar los artistas por sus manos vacías, se puede esperar su victoria. Una vez más, la filosofía de las tinieblas se dispara por encima del mar destellante. ¡Oh pensamiento del Mediterráneo! La guerra de Troya se libra lejos de los campos de batalla. También esta vez los terribles muros de la ciudad moderna caerán para entregar. Alma serena como la calma de los mares, la belleza de Helena.